Al diablo al día le hablo porque al diablo el día habló El día despertó atracción entre el diablo y yo Le habló todo lo que yo le hablo, el serio, el río. Con sonrisa de diablo le dijo, tráelo, en serio El día preguntó y él le contestó Con ese vertical movimiento asintió bien serio Y el día con miedo pensó porque le conté esto Y él le contestó que leo tu gesto y el día vino a mí una noche oscura y fría como culpándose por hablar más de lo debido la noche se puso a llorar ya no oscuros y, y el suelo comenzó a temblar bajo el cielo llovido y la tierra se abría no sé si por cobardía ya nada nos dividía se oía solo el silbido el viento que sopló para empujarme mientras caía un ángel se tiró a rescatarme y fue destruido caía junto a las alas y a las flechas que traía un arco y unas plumas deshechas no era Cupido tenía más pinta de ángela que la que conocía Y es que ella no tenía su sexo bien definido Desde el fondo subían lamentos, gritos chillidos Mientras repetía en voz baja, Dios salva, me estoy perdido Una mano me jaló del pie y me rescató enseguida Me di cuenta que la entrada no era la misma salida suspiré al hallarme en un lugar soñado idóneo primaveral mundo en el que no existe otoño donde el hielo de un color semirojo me bien rosado bien en su cielo colores que no habían visto mis ojos y en su cielo de esos lagos donde lavé mis pecados no sabía que las lagunas mentales eran turquesa al llegar la noche todas vistieron de un dorado que iluminaba los fiordos como no adorar su belleza la primera vez que entré como nunca logré flotar Gracias al H3O me sentía hasta más gordo Flotando como un cadáver bajo el mantel estelar De alegría de un grito mudo dudo que haya estado sordo Contemplando hipnotizado sus doce lunas brillar Por el río vi alejarse un navío con gente a bordo No sentía miedo ni frío pero comencé a temblar Con el canto burlesco de un plumífero como un tordo Reaccioné salir del agua y empecé a caminar Y internarme en ese bosque selvático y gigantesco De una biodiversidad enorme y espectacular Gracias por dejarme dejarme entrar señor bosque, se lo agradezco y el espíritu del bosque parecía contestar invitándome a probar de los frutos más pintorescos con sabores que no registraban en mi paladar las colores, formas y aromas que un apetezco, y así es como describo parte del recorrido. Sentidos, híbridos, híbridos, híbridos ante mí, de una especie similar o parecida al humanoide. En sus ojos vi la paz, creo que por eso no temí. Lo no temís, anfitriones, faxicones, feminoide, como el par de ángeles que les dije que vi al caer, pero menos antropoide, bella como una mujer no siguen siendo más bellas, diría. Cierto que ahora estoy despierto y olvidé cómo sería este sueño con poesía.